Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal, bueno, hoy un poquito antes que tenemos clase los alumnos <risa> Por cierto, me habéis preguntado, que no? ¿Y las ofertas para cuándo son? Pues para, como dije, para la fecha de mi cumpleaños, ¿vale? eh, ¿Y cuándo es tu cumpleaños? Joder, la semana que viene, la semana que viene <risa> El lunes, el lunes es mi cumpleaños Os Lo iré recordando porque sé que hay gente que bebe unos días y unos no y a partir del lunes pues habrá una semana de ofertas, como hago todos los años, para que el que quiera las disfrute y celebre la Navidad. Pues me he comprado un curso, me he comprado una clase, me he comprado un indicador, yo qué sé, cada uno lo que le venga en gana. Y si quiere, claro, evidentemente. Bueno, eh, vamos a ver una cosita, un truco que es bastante interesante. Eh, no me enrollo, vamos a ello, hoy no tengo mucha introducción, venga, vamos a, a darle caña, Venga, empezamos. Campanita. pues eso, suscríbete y dale a la campanita bueno, todos hemos tenido que sufrir alguna vez ay, es que me ha llegado no sé qué de tráfico y resulta que no tienen mi dirección ay, es que me ha llegado no sé qué de la seguridad social y no tiene mi dirección y tenemos una dirección en cada estamento vale, pues hay una web que os voy a dejar por aquí debajo eh, el link, eh, en la cual se llama cambio de domicilio de la red Sara, Pues os pongo ¿qué es la red Sara? Y mucha gente se piensa que es algo de, de, del trading. Eh, no, no, la red Sara es, es un red, una, una red que comunica a todos los estamentos públicos dónde narices vives. Eh, y hay gente ¡Ah, que se busque en la vida. ¡Ah! Luego vienen las imágenes mías, luego te vienen que ha, que ha habido una notificación que te han hecho y no aparece, otro te han dicho que quería querido no sé qué y te la manda no sé dónde y al final resulta que la multa es mayor... Eh, yo, para la gente que quiera estar al día, yo os lo pongo, y luego cada uno, como siempre, que haga lo que le sale, termino. Bien, eh, hace poquito, bueno, esto es noticia de hoy, y esto es noticia de hace unos días, esto es del 14 de noviembre, con el Champeng Zhao. Champeng Zhao, Zhao, que soy tonto, pero no soy tonto pues champenzau y Michael Saylor instan a la autocustodia de las criptomonedas en medio de la creciente incertidumbre es decir, cuando el CZ pues, sacó a la luz pues, el tema de FTX y se derrumbó todo eh, dijo, Oye, pues, claro es que tenéis que tener las cosas en autocustodia ¿cómo sois? si los tuvierais, si en vez de si en FTX lo hubierais tenido en autocustodia ¿y qué dice ahora? ahora que la gente está sacando la pasta de Binance solamente un rato después pues que solo el 1% de la gente puede manejar la autocustodia de criptomonedas ahora mismo. Solo el 1%. ¡Ostras! ¿Y eso? Él dice que es que, claro, lo, a ver, la, la política de siempre, ¿vale? Ha advertido sobre la autocustodia, ha sugerido que el 99% de las personas eligen tomar posesión de sus criptomonedas, probablemente lo perderán de una manera u otra. Ha dicho, pues eso, que eh, si no vas a perder las claves, eh, se te van a estropear, si no alguien las va a ver y te las va a robar, eh, que al final eh, lo hagas bien pero haciendo holding en un exchange centralizado, eh, que sí, que lo ideal es que los centralizados tirasen, que él tiene un, des un central descentralizado, pero tampoco le da mucha caña, y bueno, pues que al final lo vas a perder, ¿veis? Dice, la mayoría de las personas no son capaces de hacer una copia de seguridad de sus claves de seguridad, perderán el dispositivo, no tendrán el cifrado adecuado para su copia de seguridad, lo escribirán en un papel, alguien más lo verá, robarán sus fondos. O sea, Dios mío, qué de miedo le está metiendo a la gente, ¿para qué? Para que no solamente no saque los fondos de eh, Binance, sino que, eh, bueno, pues los meta. Ahí ya entra cada uno, lo que quiera. Pues ya sabéis que tenemos cositas, pues, pues como las, las cositas estas que nos eh, ponen los de material Bitcoin, ¿vale? Que esto es genial, la verdad. Es, es una chapa, o sea, con lo cual, metálica, que mmm, vale para el fuego, para todo, inundaciones, incendios hasta más de 900 grados, golpes, los hackers, ¿vale? Es una forma de guardarlo. O sea, luego muchos tienen Ledger, otros tienen eh, el Trezor, otros tienen pero que ahora vengan a meternos miedo con esto, cuando es la base de todo, me parece tremendo. Pero claro, hay mucha gente nueva pues, que está con eso y que hay gente pues, que, oye, la, la, la, la tecnología le abruma y, oye, pues es normal, es normal. Hay que tener cuidado, hay que guardar bien las claves de todo y, bueno, pues para que esas cosas no pasen. En fin, esto es lo que tenemos para que veamos que eso no solamente manejan las noticias los de un lado y a la gente, sino que en los del otro lado también. Y además, creo que eso es una manera muy ruin. Meterle miedo a tu propio negocio, me parece bastante ruin, ¿vale? Bien, dicho esto, ¡ay, Dios mío! S&P 500 para abajo, zona de soporte, ¿vale? La zona de soporte está, no ha, no ha hecho nada raro, de momento estamos en una zona, estamos en estos cuatro dólares, ¿vale? Eh, estamos en la zona que teníamos que estar, ya una vez, se acercó en la zona a otra, bueno, pues con las noticias que no se está creyendo el mercado, ni de la misa a la mitad, de lo que está diciendo la SEC, bueno, pues ahí está. No se la crean por un lado, genera mucha inestabilidad, luego al final el, el mercado se va adaptando un poquito a intentar descontar cosas. Uh, a ver, de 4.100 más o menos que llegó en esta zona, ya por dos veces, a 3.900, eh, pues tampoco que sea un mundo, pero es lo suficientemente importante pues como para tener en cuenta eh, el movimiento. ¿vale? Fijaros que en RSI hemos estado bajando a esta zona una vez otra vez, ahora estamos acercándonos otra vez, ¿vale? Bueno, vamos a ver si conseguimos de una vez por todas romper esta línea de tendencia, que yo creo, y vuelvo a repetir, ¿vale? Yo sigo con la misma. 4.100, 4.200, en ese margen, cortos. Ojalá hiciese un... Eh, Hablo de cortos, no. La gente interpreta que tú cuando haces un corto metes toda tu cartera ahí en un corto. No, no. Una parte muy chiquitita muy chiquita, ¿por qué? porque estamos en un mercado hiper mega volátil y en cualquier momento nos la puede dar, pero recordar que estamos en un mercado bajista y mañana vamos a ver quién nos roba el mercado, eh, quién nos roba la Navidad en este mercado bajista y vais a verlo, creo que más claro imposible pero bueno, si llegamos con Bitcoin eh, eh, ese pequeñito ya lo vemos, Bitcoin ha hecho exactamente lo mismo muy muy parecido, zona de soporte ¿vale? la tenemos aquí, ayer hablamos de este cierre, ¿recordáis? ¿vale? Pues bueno, con estos máximos y este otro máximo era una zona interesante en la que debería de frenarse ahí y vamos a ver si, eh, eh, si termina de frenar aquí o se nos viene más abajo. Esto es hablando en cuatro horas. Hablando en diario vamos a ajustarlo bien bueno, pues no, no, no dejamos de seguir estando dentro ¿vale? Bueno, lo podíamos poner en cuatro horas también y al final nos daría lo mismo, ¿no? Dentro de esta línea de tendencia ¿vale? Aunque en cuatro horas aquí se o sea, sobrepasado un poquito, se recuperó, igual que pasó en el RSI, se recuperó soporte y RSI 4 horas 50%. Ojo, RSI una hora, bastante ya a bajini. Y línea de tendencia tenemos una confluencia, ¿vale? En ese aspecto. Bueno, vamos a ver qué tal qué tal se defiende, si pierde definitivamente otra vez la línea de tendencia, como hizo aquí, y la, o la pierde definitivamente y ya no vamos más abajo. Dopaje el RSI, pues como vimos aquí, en este punto, está un poquito más desgastado, como vimos en este otro punto, ¿vale? Bueno, pues no llegó tan abajo. Estamos más o menos en zonas en las que cada vez que el RSI llega abajo, sí que estamos haciendo en precios una, un, un mínimo más alto. Bueno, eso no es malo. Y seguimos dentro de, de, ese, de ese mismo tramo. Vamos a ampliar, fijaros, esto, ¿vale? ¡Paz! ¡Joder! ¡Qué casualidad, ¿no? Entonces, arriba, abajo, arriba, abajo... Arriba, pues toca menear un poquito abajo. Vamos a ver si se pierde el canal o no se pierde. Eh, ¿Tú qué harías? ¿Qué no? Pues yo ya sabéis lo que hago. Es decir, si empezamos a rebotar de esta línea de tendencia, ¿vale? Hacia arriba, pues puedo entrar en largo. Si perdemos esta línea de tendencia hacia abajo, entro en cortos. Aquí, recordar que entré en un corto, aunque estaba en un largo de esta zona, también aparte entré en un corto cuando rompió aquí y bueno, me, luego me saltó el stop a la vuelta. ¿Qué paro están los stops? ¿No? Saltan y anchas castillas. Eh, así que, bueno, en principio eh, no hay no hay más en ese aspecto. Bitcoin tampoco nos, nos tiene mucho más que, que ofrecer y no hay mucho más que decir. Línea de tendencia es la clave y, bueno, pues a ver si el RSI en una hora, pues es, es importante. Eh, la zona en la que está, igual que el de cuatro horas, aquí rebotó, aquí rebotó, pues a lo mejor cae un poquito más y rebota, no lo sabemos. No lo sabemos, ¿vale? O sea, si a mí me dices ahora mismo qué hacer, es decir, pues en muchos casos lo que decimos, no tocar. No tocar porque, oh, está la cosa. El haber perdido esta, esta zona de máximos aquí en RSI, vamos a quitarla ya porque ya no vale para nada. Pues bueno, es, nos indicó directamente que, que la caída iba, iba ahí, pero tampoco ha sido tan grande, es decir, de momento estamos dentro de lo, lo dicho, ¿eh? dentro de este canal ascendente, aunque en el mercado diario, mercado de semanal, estamos totalmente bajistas. Por otra parte, Ethereum. Ethereum, pues, pues cayendo hoy, está cayendo un 2,69. Tampoco es una gran caída. Igual que tampoco fue una gran subida, pues bueno, tampoco es que caigan. Pero ya a recordar ayer, ¿no? Decíamos, la vela esta con la que están cerrando todos, ¿eh? No solamente, vamos a verlo en diario, ¿vale? La vela era fea de narices, ¿vale? Fea de narices. Entonces, a partir de ahí, Bitcoin, vela, diario, ¿dónde estamos? Aquí, tax. Y eso que ayer estaba en roja, fea de narices, ¿vale? La de Ethereum, más fea todavía porque era martillo invertido, la otra Doji, aunque bueno, son prácticamente lo mismo, tampoco eran gigantescas. Entonces, bueno, lo que tenemos que cubrir, en principio, creo que hasta esta línea de tendencia nos, nos irá bien. Ethereum. <ríe> ¡El Total Market! Hoy cayendo también, metiéndose un cataploncillo de un 2%, ¿no? Un 1,80, bueno, está bajando hasta un 2%, un 1,80 en estos momentos. Bien, y la dominancia de Bitcoin. Otra vez, ¿recordáis que ayer estaba ah, ahí arriba pegando? Bueno, más o menos, cerró como, como está en el vídeo. Ahí. Eh, ¿Y ahora qué está haciendo? ¡Ay, que me voy para abajo! Vamos a ver si no rompe y se nos viene para abajo. Eso sería bueno para las altcoins. Pero, en principio, está haciendo el pullback normal y corriente. Eh, ¿Quiere decir que si baja la dominancia de Bitcoin las altcoins suben? No. ¿Por qué? Porque el mercado ha bajado. Bitcoin baja, mercado baja, dominancia baja, altcoins bajan. Eh, o se mantienen laterales, ¿vale? Normalmente. ¿Qué pasa con el dólar index? Pues que ayer estaban muy contentos todo el mundo porque estaba subiendo el, el, el euro y el dólar index bajando, pues ahora vienen los efectos reales. Vale, de la subida de tipos de interés, aunque no sé si en, en la Unión Europea nos los han subido ya a 350 no me interesa porque como no tengo créditos, pues no es algo que me interese demasiado, me interesa más por ver un poquito cómo se va a quedar nuestro nivel de vida. En fin, eh, altcoins. altcoins. Vamos a la parte más chunguita de las altcoins. Y las altcoins tenemos, bueno, Titan Arena por aquí, los Atlas Nord... Library Case, DigiPyche, uh, TKV, Siacoin muchos 5%, los presets también por ahí, otro 5 y pico por ciento, muchos 4%, bastante, bastante rojo en 2, en 1, uh, en los 0, 0, 0, 0, 0 0s, y en verde, señores, en verde pues tenemos nada, unos poquitos en ceros y, y, y bueno, pues aquí vamos a darle la vuelta porque si no <ríe> es tan poquito la cosa pues fea, a ver. Eh, bueno, pues tenemos Kratos por un lado, Krypterium por el otro, vale, 12 y 18%, OKT un 11%, Badger recuperando un 7,93%, intentó hacer esta zona de suelo, no pudo y, ras, esto es humana, espérate, vamos a ponerlo en diario porque si no, bah, la zona está del suelo anterior y ahora está intentando hacer, y es lo que decimos cada día, vale, que lo he dicho varias veces. Parece que está en verde, termina en rojo. Parece que va a ir en verde, termina en rojo. Parece que va a ir en verde, como este día, ras terminó en rojo. Y aquí creo que puede pasar exactamente lo mismo. Chili 6.53, que bueno, de nudo, menudo mundial. Menudo mundial tiene Chili, tremendo. Celo un 6.41, bueno, ni tan mal. Ahí parece que intentó encontrar un suelo y creo que ahora puede bajar a buscar un segundo suelo. Si es un poquito más alto, mejor. Pero fijaros que estamos en esta línea de tendencia... Y bueno, de momento está ahí cuqueando por ella. Eh, Polisneo contra Bitcoin. Eso no me interesa demasiado. Y nada, poca chicha. One Earth. Bueno, pues después de esta caída, eh, hemos dicho que entre estas dos zonas debería hacer la banderita. Y bueno, pues más o menos ahí está. Ahí está intentándolo. De momento, soporte, buscar soporte dinámico en la EMA 20 ¿vale? es un poco lo que yo haría. Luego ya cada uno cada lo que quiera. Compound también está aquí con un 1,83. Eh, bueno, pues lateral subidista, como dice mi nieta. Y mainframe, pues 3 de lo mismo, está un poquito subidista, ahora está haciendo una paradiña. a ver si la M20 le catapulta otra vez hacia arriba, si el mercado le quiere acompañar, si de verdad se va a producir ese... esa subida de fin de año. La cual no es que no la vea, ¿vale? No es que no la vea, pero es muy significativo que un 266, 267 que está bajando el S&P 500 a esa zona de soporte a día de hoy puede ser para rebotar o puede ser para perderla, eso hasta mañana o pasado con la confirmación que pueda haber de un movimiento u otro, no lo vamos a saber uh, Qué es además malo, que estamos a jueves, mañana es viernes, como siempre después de un jueves viene un viernes ¿no? <ríe> entonces a ver qué tal cierran los mercados en viernes, después de haber tenido estos dos días de caídas eh, bueno, pues a ver si se deciden a comprar, aunque estando en viernes de Navidad tal, me extrañaría bastante. Así que de momento a cubrir un poquito el, el trasero. En fin, terminamos con Bitcoin, una hora, bueno, está intentando parar en esa línea de tendencia dentro de lo que es este canal ascendente en el que entró o hizo los, después de hacer los mínimos del 21 de noviembre, pues a partir de ahí poquito a poquito poquito a poquito intentando eh, ascender. Muy poquito a poquito, ¿vale? Ya lo he dicho varias veces, que mucha gente enseguida, cuando hubo esta primera subida, ¡ay, nos vamos tú de moon! Esta segunda subida, ¡nos vamos tú de moon! Y no han sido subidas eh, importantes como para decir, venga, sí, aquí hay algo interesante. Fijaros que es una, dos, a la tercera. Ya no ha sido tan potente y, sin embargo, la vela roja sí. Fijaros la distribución que ha habido aquí. Según estaba lateralizando despacito, movión de distribución. Aquí ya hubo la suya, aquí hubo la suya. Aquí hubo mogollón, aquí a lo tonto estuvo en un mix, estuvo que sí, que no, que sí, que no, que sí, y al final fue que sí, con muy poquito movimiento, fijaos el, el, el valor de venta, pero hay algo aquí que no se nos debe olvidar y que mañana os voy a recordar porque creo que es súper importante y súper interesante, y es donde está el kit de toda esta cuestión, así que mañana vamos a ver quién nos quiere robar la Navidad, <ríe> y no es Krampus. venga, chicos y chicas, como dice el primer estoy con mucha cautela y que la paciencia os acompañe, chao, chao.